un nuevo bloque arrancando aquí el mejor de mañana espacio que veníamos deseando sí, desde que arrancó lindo. este segundo ciclo, de espacio de manualidades, con nuestra profe Ceci Oronel. Bienvenida. Ceci. ¿Cómo estás? Mucho tenerte acá un con nosotros. Gracias. Bueno, hermosa la propuesta que nos trae hoy. A Ceci le, le pedimos que encar, encarar este espacio de alguna manera como un espacio de arte y de manualidades, pero con objetos que podamos reciclar, con Exacto. cosas que tengamos en nuestra casa. Es decir, ¿cómo voy a tirar esto si lo puedo convertir todos, en este caso en una maceta? Todos acumulamos eh, ciertos envases desde botellas, latas. Claro. Eh, bueno, en este caso vamos a reciclar un envase de helado. De me encanta. Y bueno, eh, en realidad yo he ido por muchos eh, caminos. Sí. Soy diseñadora de indumentaria. Ah, En Mira. realidad, sí. Pero bueno, la vida me fue llevando. Y hoy me dedico más que nada a la pintura, al arte. Y ten, tenés eh, tus talleres con tus alumnos. Tengo todo. taller, sí. Eh, tengo también una artística donde vendo todos los productos para Ajá. hacer arte. Ah, me encanta. Y bueno... Hoy por hoy vamos a hacer reciclado, pero a a lo que me dedico realmente es a pintar cuadros y hacer decoración y restauración de muebles. Artista con todas las letras. Me encanta. Y mira, de sí. esto vamos a pasar a esto. A eso. Quiero que vean el resultado porque son bellísimas estas macetas. ¿Cómo las has logrado me decorar y demás? Está buenísimo. A ver, Dale, la a si ahí a la cámara. Claro. Dale, ahí está. Para que vean cómo, cómo les va a quedar el pote de helado, ese que tenés en tu casa, el fin de si pedís un heladito. Bueno. No lo tirés, no lo tires. Mirá, ahí está. Perfecto. Vamos. Acá tenemos una mini huerta, ¿sí? De uh -huh. hierbas aromáticas. Me encanta. Bueno, bueno, el paso a paso, te seguimos. Vamos, Y si siguen. necesitas ayuda, acá estamos para, ah, para, para ver qué para podemos hacer. De paso prenden. Bien, aquí tenemos el envase. Uh -huh. Lo que vamos a hacer en este caso es utilizar un pegamento Bien. para la tapa. Siempre hay que tener en cuenta que... No podemos utilizar pegamentos a base de solvente, okay. porque si no, el tercopol se, se... Lo come, claro. Claro, claro. se desintegra. Bien. Entonces tenemos que usar o pegamentos a base de agua o Bien. silicona fría. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Yo en este caso no lo voy a pegar por los tiempos que no, uh -huh. no me dan eh, para que se adhiera. Y lo que hice en este caso es pegarle unas tapitas... ¿Sí? Sí. sí. Para que esto no apoye en la superficie. Ah, y que, claro, mira, claro. para, que, tenga como para un... que no se genere humedad cuando caiga el agua. Claro y tiene las tapitas acá abajo. Bien, como claro. los para lo respirar. importante acá es siempre lijar un poquito la tapita, porque esto, al ser una superficie muy lisa, uh -huh. no se adhiere bien. Entonces, bien. si lijamos, generamos aspereza, pegamos, pegamos. ¿sí? Y perfecto. con el mismo pegamento. Con el sí, sí. mismo pegamento. Bien, con perfecto. silicona, ¿sí? En este caso. Muy bien. Una vez que tenemos esto todo pegado sí. Giramos vuelta. Y vamos a cortar Yo no lo hice uh -huh. del lado este Como para Perfecto. hacer algo más novedoso uh -huh. Vamos a cortar el envase Miren lo que vamos a hacer Vamos a tomar un marcador uh -huh. Vamos a apoyarlo ahí Y vamos a girar uh -huh. el envase Así ah, Que vamos a lograr con esto Hacer claro. un corte Pero Prolijito, Prolijito. Sí, perfecto. perfecto. Muy bien. Ese es un pequeño truco. Sí, que uno va adquiriendo con la experiencia. Cómo claro. cortar un envase prolífico. Bien. Bien. Con el cúter. Vamos con el cúter. Cortamos esta Si barrera. no tenemos el cúter, un cuchillo también un puede cuchillo llegar a ir. Está perfecto. Bien. La cuchilla de la cocina. Perfecto. Ahí va. Listo. Esto también lo podemos usar después como platito para algo más chiquito, uh -huh. como recipiente. Perfecto. Todo se reutiliza, todo sirve. Todo, todo, todo, todo nosotros, sirve. todo lo utilizamos, absolutamente todo. Bien. Bien. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle firmeza a esto, uh -huh. porque vieron que esto es blandito, ¿eh? claro. Una vez que nosotros le damos firmeza, esto ya queda perfecto para que no se nos rompa. Bien. Pañuelito descartable, Ajá. Sí. ¿sí? Bien. Cola vinílica. Sí. Plasticola. Perfecto. Diluida con un poquito de agua. Uh -huh. Pincelamos. Sí. Y adherimos el papel. Perfecto. De esta forma. Cualquier tipo de papel que tengamos Podemos puede ser el rollo de servilleta de servilleta, papel higiénico. Perfecto. Podemos eh, trozar papel de diario, claro, papel madera, papel de regalo. Sí. Y hacemos tipo que se llama una cartapesta. ¿Cuántas bien. capas deberíamos hacer de eso? Dos. Bien. Okay. Con dos estamos bien. Bien. Mm, lo ideal es que esto quede rugadito, ¿sí? Uh -huh. Para que después cuando le, lo pintemos... Claro, le textura, la textura. Viste tal Exacto, línea. exacto. Perfecto. Bueno. Ya reservamos esto. Yo me traje un paso más adelantado. Bien. Sí, Que acá, ¿ves? Si vos tocás, mirá cómo se pone. Sí, ya está durito. Rígido. Muy bueno, ¿sí? sí, para que no se rompa. Bien, ahora vamos a proceder a pintar. ¿Qué utilizamos? Pintura acrílica. Bien, o sea, ¿qué tenemos que descartar en este caso? Témperas quizás. Podemos usar témperas. Ah, ¿podemos? Sí, también. Bien. Podemos usar acuarelas. Ajá. Podemos ah, usar listo. todo Perfecto. lo que sea pintura al agua. Bien, sí, base de agua para que no se nos desintegre el tego Perfecto. Listo, pintamos. ¿Sí? De esta forma, yo utilicé pintura negra. Pueden utilizar cualquier tipo de pintura, cualquier color de pintura, de acuerdo a la decoración de cada uno, sí. Perfecto. Ahí, Perfecto. en ese caso, Mira acá se tenemos se fijan, opciones celeste, eh, claro, o incluso en dos colores. Acá le has puesto. Ahí ¿sí le gustan ¿eh? dos colores. Sí. Ah, podemos estar la Parecer creatividad, un compost, volar, eh, claro. el estilo, el Eso color. Eso es lo que tiene el reciclado, eh. Claro. Uh -huh. Que cada uno puede a su forma, a su, su estilo. forma, su estilo, exacto. Tengo una pregunta: pintura. ¿qué pintura específicamente nos decías entonces para no dañar el tergopol? Pinturas acrílicas. Bien, bien. Pueden usar látex también, Ajá. que les en la casa, sí, de, la, el de paredes. El de paredes. Bien. Pintura pinturas de paredes, al agua, nos no. Pinturas al agua, pero, pero bueno, lo ideal por ahí es que la pintura decorativa tiene cierto brillo y cierta adherencia que nos cubre mucho más. Claro. Bien, bien. Listo, vamos. Ahí estamos. Ya tenemos la base. Reservamos, ya tenemos la base. Dejamos que se seque. Y ahora vamos a... Me tengo que ubicar un poquito. Pero, por favor. Por supuesto. Porque si no, no veo. <risa> vamos a hacer la etiquetita. Ah, está sí. muy buena. Mirá, la lo, lo volvemos a mostrar ahí para que se vea bien. Ah, indica qué es lo que tenés plantadito. Exacto. Bien, perfecto. En este ají. caso, ají. Bien. ¿Ves? Como yo, acá lo no tenemos mucho tiempo, yo voy a cortar. Uh -huh. Pero en casa pueden medir... Sí, un retacito tamaño, de tela un retacito de lienzo. Ah, de lienzo, bien. ¿Sí? Puede ser algún tipo de otra tela. Puede ser lienzo, puede ser arpillera, Perfecto. Eh, puede ser batista, Perfecto. Eh, Pueden ponerle de cartón. Perfecto. Es a, Como prefieran. A gusto. Bien. Y existen estas plantillitas uh -huh. que ah, se verdad. llaman stencil. Bien. ¿sí? sí. Que ya vienen con el nombrecito. Y nosotros vamos a apoyarlas sobre la tela. Uh -huh. Y con un pincelito taponador. Bien. O con, una, con la misma fibra, que no sé dónde quedó. La fibra que stencil, okay. los, ¿dónde se consiguen por lo general, Ceci? En las artísticas, por ejemplo, en ah, artística, ah, mercado no de senés. arte. Bien. Exacto. Tienen una infinita variedad de Ah, listo. Así. De todo, lo, gusto, de todo lo que De todo lo que Exactamente. Me encanta. Bien. ¿Dijiste un pincel taponador? Taponador. ¿Qué ¿Qué es el eso? pincel taponador es un pincel redondito con mucha cerda, Ajá. que ah, es especial bien. para hacer... Esta técnica. Perfecto. Bien. ¿sí? Perfecto. Para taponar. Ahí está, muy bien, <risa> Bueno. Chicho. El aporte del Sabe Chicho. todo. Chicho. El, el aporte cultural <risa> del eh, Chicho. Rubro, él. <risa> está muy bien. Eh. Fíjense lo que hacemos. Tomamos un pañuelito, descargamos la pintura para que no se nos filtre. Ah, ¿sí? bien. Y realizamos este proceso. Claro, yo si no lo decía hubiese ido con el Tablete, pincel ahí de lleno. Claro, pero se nos, se, nos, se nos filtra la pintura. Claro. Entonces hay que tener claro. mucho cuidado. Fíjense. Ay, mira qué bien que queda. Mirá, ahí, no, dos segundos. en dos segundos. No. En dos segundos ya tenemos el, el pelo. Yo el que perejil. hice en este caso, yo. La de sí la así para que quede más bonita tiene la más etiqueta. Onda, sí. tiene más onda, sí. Le Mira, si querés, mostremos ahí en esa cámara cómo, va a cómo quedó el resultado final. Para sí. que la ahí, gente está. Vea lo rápido que está. Aquella. Mira, Eso. Perfecto. Mira qué bien que queda. Divino. Está buenísimo. Muy bien. Jancherísimo. Listo. Esa es la etiqueta. Y uh -huh. lo otro que armé fue una florcita. Que no sé si hay tiempo para enseñarla, pero a más ver. o menos les explico. ¿Sí? Agarro un hilo de yute. Sí. Una tapita. Uh -huh. Y hago lo siguiente. Enrosco así. Sí. Circulito. Circulito. Es muy rápido. Le coloco. Teneme sí, por, por favor ahí. ¿Para eso estamos? Para, Para eso estamos tus, <risa> Perfecto. tus usanos. Le colocamos silicona fría. Tapita de gaseosa, mira, Tapita de gaseosa. Y pegamos ahí. Perfecto. mira, Eso así. Bien. Te querés ensuciar las manos, ¿no? Dale. ¿Un poquito? No hay ningún problema. Bueno, porque esto ensucia un poquito las manos, pero como son eh, pegamentos al agua, sale, o sea, Se lava fácil. Muy bien. bien. Entonces, hacemos así y enroscamos todo alrededor. Me encantó. Dale, Perfecto. ahí está. Volvemos a ser niños acá, ¿viste? Claro, claro. Me encanta. Muy bien. Y el resultado final va a ser este entonces. Mirá, lo que está haciendo el niño. que enroscando alrededor de la tapita va a quedar... Como Ahí si está. fuese una, una rosa, mirá. ¿no? ¿Viste? mira qué linda. Y después, Ahí está. por qué la maravilla. parte de atrás, le pegamos unos hilitos como para hacer unos pétalos. Claro, impecable, encanta. Genial. y le puse, mira corté un pedacito de corcho. De todo. Y le puse un pedacito de corcho. Perfecto. Mirá, también esta, si mirás esta macetita sí. abajo, le puse patitas de ah, corcho. Ah, tiene eh? corchitos, claro, sí. en vez de la tapita de gaseosa. En vez de la tapita. Muy bueno, si te parece, Ceci, sí, sí, vamos a compartir una plaquita que hemos preparado. No con los ingredientes, como decimos si en la cocina, sino con los materiales que necesitas para tener esta maceta reciclada por nuestra querida profe Ceci Oronel. Mirá cómo quedan imágenes. Tenés que hacerla re fácil. El envase de helado de telgopor, pañuelitos descartables o servilletas, papel higiénico, lo que tengas, y lo de yute, tapitas de gaseosa o corcho, plasticola, silicona fría, lienzo, fibra indeleble, un stencil que lo conseguís en el mercado de Ceci, que ahí lo vamos a volver a repasar. Tijera, pinceles y pinturas acrílicas Impecable el resultado, ahí lo tenemos ¿Cómo se llama tu, tu mercado? Mercado de Arte Mercado de Arte y en las redes te encuentran así Sí, Para así y si no con mi nombre, Cecilia Oronel Excelente, encantado ¿Nos quedó algún paso pendiente? Nos quedó algún paso pendiente, acá sí eh, con el hilo de yute, después ponemos el pegamento, Ajá. enroscamos. ¿Siempre recomendás ¿Sí? poner el pegamento sobre esta superficie sí. y no sobre el.? No, el hilo. si ponemos Bien. sobre el hilo se nos no enchar, no el rodeo, Se nos pegotea todo. Entonces, <risa> no, lo, lo pregunto que desde la ignorancia. Sí. Es, eh, todo alrededor. Y yo le hice, para que se note la costura, con otro taponador, sí. ¿sí? le. Puse un poquito de color, como Ajá. para darle un poquito más de vida, siempre descargando. ¿Sí? Y hacemos esto de esta ah, forma. Mira. ¿sí? Entonces se destaca... La textura. Claro, la textura todas las arruguitas. ¿sí? Todas las arruguitas que genera el papel. Muy ¿sí? bueno. Bien. Y después armamos. Una vez que tengamos el hilo sisal, pegamos la florcita y yo también le agregué unas, miren, unas hojitas de eucaliptus y pegamos la etiqueta. Perfecto. Y estaríamos listos para armar me encanta, ¿no? nuestra ¿no? mini listo. De Muy bien. Claro, después le me metes la macetita de plástico adentro y, y queda. Fíjate, como con un pote de helado mira de acá, de esta base partimos sí, el pote de helado. Mira, Puedes tener una maceta reciclada impecable en tu casa. Tenemos la asistente número ah, uno que sí. ha estado acompañando a su mamá. Bienvenida. Bienvenida. Quiero eh, que la presentes. Ella es Marcolina y ella es <ríe> hiper recicladora. Así. ¿Ah, ella junta todo, todo, todo. Eh, hace cosas increíbles. Ay, y te ha ayudado a armar todo tu, ella, tu, sí, tu mesa ella, para ella hoy. ayuda. ¿Te gusta mucho trabajar, ayudar a la mamá, reciclar? Sí. sí. Me encanta. Sí. Bueno, futura actriz, me decía. Cecilia. Así sí, también, que, sí. ojo que hoy la ven acá y mañana que yo, en los teatros de todo el país o no. ¿Te gusta el teatro, verdad? O conduciendo sí. un programa. Sí. ¿Pero no? te gusta? <risa> sí, sí. Ay, me encanta, bonita. Bueno, Ceci, la verdad que nos encanta tu laburo, sí, esta divino. primera propuesta. La proponemos para todos ustedes para que la puedan hacer en su casa y si llegan a hacerlo también, nos mandan la foto de sí, cómo les quedó. Queremos ver el mucho resultado. Ha gustado ¿Pueden, mucho, pueden, pueden preguntarme, yo respondo dentro de mis tiempos. Prometo responder Perfecto. todas las dudas y demás. Eh, para eso estoy. Me encanta. La página de Instagram de Ceci, Mercado de Arte MZA, así la van a encontrar para materiales, para cualquier duda que pueda haber quedado y también para sumarse a tus clases, ¿verdad? Por allí sí. se contactan. Es por allá, sí. Perfecto. Ahí le damos Ceci, todo gracias. gracias. Gracias, fuerte aplauso. Gracias. Primer espacio de arte y manualidades que se va a estar repitiendo todos los meses. Así que cualquier propuesta que quieran ver, alguna sugerencia para Ceci, algo que quieran aprender a hacer, bueno, los vamos a estar leyendo por ahí.